Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Por fin me ven la caripela acá que ya estoy con la cámara ATR a full. Y bueno, chicos, eh, estamos en este video nuevamente porque se nos vienen nuevas eh, novedades, valga la redundancia, ¿bien? Porque tenemos intercambio en planos por artículos del juego. Antes me abrir un paréntesis pequeño, muy cortito, que es que les quiero agradecer realmente a todos los que participan en los videos y están activos, poniendo, no solamente dejando el like, compartiendo el video y eh, especialmente también el tema de los comentarios. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que estoy orgulloso y estaba hace un rato respondiendo todos los mensajes que pude, los respondí todos, los del video anterior, los que hice, el que hice hoy por lo menos, los respondí todos y, y vi que tipo alguien pone una cosa y después otro le responde, che, pero esto se puede hacer así, y saltan dos o tres y le responden de buena onda, de buena, de buena manera, digámoslo, o sea, che, bueno, podés hacer así, si no podés tal cosa, o podés hacer la otra, o sea, se ayudan entre ustedes y eso está buenísimo. Ya, al principio era yo, ponía, no sé, hacía un video y alguien comentaba algo y yo le respondía, y ahora son ustedes mismos, se van ayudando, y eso es eh, armar una comunidad antitóxica en ese sentido, de, de, está, me encanta, me encanta porque tuve que eliminar, Así tuve que eliminar gente también que empezaba a bardear, atacaba a los, a los propios compañeros, me atacaba a mí, atacaba a todo el mundo, y así les di el raje. Así que nada, los quería felicitar y agradecerles por eso, porque en los comentarios se están porteando re bien, se están portando excelentísimo. Así que nada, eso, agradecerles eso. Después, eh, lo que estamos hablando, intercambien planos por artículos del juego, ¿bien? Comandantes, a partir del 12 de marzo, a ver... eh. Estamos acostumbrados a esto de Warhammer, ¿no? Que esto, tipo, a veces es una ametralladora pum pum pum pum pum de, de, de, de, de. eventos, ¿bien? O sea, pum, pum, todo el tiempo. Y otras veces después pasa largas etapas sin que no pase absolutamente nada, que no sé qué eh, videos inventar. Ahí empiezan las replays, la gameplay, no sé qué, estoy tirando fruta porque no tenían. A veces no tengo material y tenés que crear contenido de, de, de, de igual forma. Pero acá tenemos, como estamos en la, en la. plena, en la cresta de la ola, digamos, de los eventos y ya. Viernes 12 de marzo comienza otro evento Bien, eh, que comienza a las 7 de PT Bueno, ahí tienen los horarios, cada uno de acuerdo Porque me ve gente de todo el, de todo el, el, el continente Así que cada uno más o menos vaya fijándose qué hora es de, de cada uno Creo que es de las 7 de PT, me parece que son las 5, 7 y 5, 13 me parece, ¿no? Eh, 12, a las 12 del mediodía o a la 1 por ahí me parece No me acuerdo, son 5 o 6 horas la verdad que Pero anda por ahí, a las 13 de Argentina creo que es más o menos eh, y finaliza el 22 de marzo, o sea, son 10 días, del 12 al 22 de marzo. Han pasado dos años desde que introdujimos los planos, es verdad. Una mecánica que otorga un descuento en la experiencia necesaria para investigar vehículos estándar, con el fin de acelerar el progreso en el árbol tecnológico. Desde su presentación, los jugadores pueden obtener, eh, obtener fragmentos de planos nacionales y universales. Como recompensa, no, creo que no hace falta que explique lo que son los planos, pero por si hay algún distraído, los planos es cuando te vas arriba que te dice investigar, o el árbol tecnológico, digamos, como, como es conocido también, eh, después si cliqueas en cada vehículo, puedes eh, o arriba a la izquierda también en el árbol, tenés la posibilidad de ver eh, los, los fragmentos, los planos que tenés para ir desarrollando cada vehículo con mayor rapidez, bien, o sea, podés te otorgan una bonificación en, el, en la cantidad de experiencia necesaria para sacar un vehículo No así en los módulos, ¿bien? No funciona con los módulos, solamente eso lo tenés que hacer vos O con experiencia libre o desarrollando el tanque jugándolo No se puede hacer eh, desarrollar módulos con eh, fragmentos de planos Pero sí los vehículos, ¿no? Bueno, eso eh, Los jugadores pueden obtener fragmentos de planos nacionales y universales Como recompensas especiales o por mérito Debido a la naturaleza de esta mecánica, los fragmentos pueden servir para naciones que ya han investigado. Exactamente, por ejemplo, hoy en día te toca un fragmento de la nación de China, y China ya la tenés fuliada porque te encantó la nación, hiciste los cazatanques, los pesados, eh, todo, entonces los medianos, entonces ya está, la tenés fuleada. Entonces, ¿de qué te sirve que te toque un fragmento de China? Ya la tenés a full. Entonces, como recompensas especiales, debido a la naturaleza de esta mecánica, eh, sino que continúan acumulándose en el depósito. ¿ven? O sea, estos fragmentos no se pierden, sino que se acumulan. Y los pueden usar cuando se introduce una nueva rama en una noción. Eh, sin embargo, si no quieren esperar a la próxima expansión de un árbol tecnológico, pueden, lo que se viene ahora, intercambiar, intercambiar fragmentos por otros artículos del juego. Pero solo por tiempo limitado, como dijimos son 10 días. Bueno, ¿cómo funciona y dónde se encuentra la tienda? El intercambio de planos por artículos de juego abrirá sus puertas en el garaje. Diríjanse a la tienda, o sea, arriba a la, a la izquierda, y hagan clic en la pestaña Mejor. Pestaña mejor. Las transacciones son similares a los intercambios por descuentos de investigación. Una vez que la tienda especial esté disponible, utilicen la interfaz para seleccionar los fragmentos de planos que quieran canjear y elijan la recompensa que desean, o sea, hay que seleccionar eh, los fragmentos de planos que quieran canjear, o sea, no sé, de China por ejemplo, como estábamos diciendo, y elijan lo que quieran como recompensa que haya, ¿bien? Eh, ¿Qué pueden conseguir? Bueno, acá, acá se pone lo, lo jugoso, ¿bien? Vamos a lo interesante. Fragmentos de planos nacionales, ¿bien? Eh, recuerden que tenemos dos tipos de fragmentos, los nacionales y los universales. Los nacionales son el de China, por ejemplo, el de Estados Unidos, el de Rusia, que vos quieras. Y universales es el que puedes usarlo para cualquiera de, de cualquier nación. O sea, es universal, justamente por eso. Eh, los nacionales. Se pueden intercambiar por libros de tripulación. Nuevos miembros de tripulación bien entrenados. No sé qué se referirá bien entrenados. Ya sé que me está diciendo bien entrenado, pero ¿qué son? ¿Una, dos, tres habilidades al 100%, pero sin habilidades? No lo sé. Eso me gustaría saberlo. déjamelo ahí en paréntesis, brother. ¿Qué significa bien entrenados para vos? Y dos estilos 3D. Fragmento de planos universales, lo que puedo usar para todo. Se puede intercambiar por libros de tripulación personales y universales. Varios estilos 2D y tiempo de cuenta premium de World of Tanks. Eh, o sea que libros de tripu personales y universales, eh, estilos 2D y, eh, y tiempo de o sea, cuenta premium. Bien. Perfecto. A ver, eh, artículo de intercambio, folleto de entrenamiento, el de 20.000, guía de entrenamiento el de 100.000, el de 250.000, bueno, o sea, todos. Básicamente. Y acá te dice lo que cuesta. Mirá. Cuatro fragmentos de planos nacionales. Bien. Igual pensá que esto te sirve más que nada para cuando sacas la primera habilidad. Te da bastante experiencia en la primera. Después ya como en la segunda necesitas el doble. Ya se te complica. Se va haciendo cada vez menos, eh, menos útil este. Este siempre es útil. Y este, este ni habla. Este es el rey. Para mí el manual universal es el mejor de todos. Porque con este entrenás a todos los tripulantes. En cambio con este entrenás solamente a uno. Mucho. Pero con este repartís esa experiencia entre todos Y está muy bueno Este también lo mismo, pero es un poquito menos 100.000 y el otro 250 eh... 10 fragmentos La guía de entrenamiento, la de 100.000 Te va a costar 10 fragmentos de planes nacionales Y va a haber cantidad 2 por nación Y por cuenta El entrenamiento el de 20.000, como es medio Pedorrete, va a ser ilimitado el de el manual universal, que es el de 250.000, que es el mejor de todos. Para mí, como decía, yo es el rey. 60 fragmentos de planos universales. 4 um, por cuenta, puedes tener, o podés eh, canjear, digamos. Y después, el manual de entrenamiento personal. Eh, fíjate que, eh, si, por eso te digo que para mí, no esto es una apreciación personal. ¿Por qué es el rey? Porque cuesta, mira, lo mismo. Y este te da 250. Para todos Tenés que repartir 2.50 para cada uno Y este te da 8.50 para uno, ¿bien? Cuestan lo mismo Pero este va para toda la tribu Y podés tener uno por cuenta el de 850.000 Miembros de la tripulación, a ver, acá está Miembro de la tribu entrenado al 100% Y con suficiente experiencia para una pericia o habilidad Bueno, bien 20 fragmentos, o sea Ya de entrada tenés, por ejemplo um, En el comandante um, Sexto sentido, ahí, de una Al toque y va a costar 20 fragmentos de planes nacionales. Y vas a poder tener 5 por nación y por cuenta. Y después, miembros de tripulación entrenados al 100% con hermanos de armas ya incluido. Como primera pericia y suficiente para una exper experiencia. una Perdón, una habilidad más. Eh, 40 fragmentos de planos nacionales. Dice que está bloqueado para determinadas naciones. Según los fragmentos de planos. ¿Para qué naciones? Otra vez, déjamelo. ¿Para qué naciones? Déjamelo especificado ahí. 5 eh, por nación y por cuenta. Eh, ok. Bueno, evidentemente está mejor esta, ¿no? O sea, te da... Uh, está eh, entrada al 100% desde ya, desde luego, con hermanos de armas. Y encima puedes ponerle una habilidad más. Por ejemplo, en la primera le pones a todos hermanos de armas. En la segunda al, al comandante le pones esto sentido. Y al resto lo vas viendo depende del tanque que tengas. Ya está. A ver, un... para, ahora vamos a ver eso. Personalización. Estilo 2D, Atastra. ¿50 fragmentos de planos universales? ¿Estás loco? Pero. Bueno, yo perdón, ¿no? Porque siempre digo esto, pero hay, alguno me saltará el cuello y me dirá, ando, pero es tan hermoso. Sí, sí, no, yo no digo que no. Eh, sí, son todos hermosos, pero 50 fragmentos de planos me parece que hay cosas que son mucho más útiles. Por ejemplo, esto. Bueno, o sea, gastate 40 fragmentos para tener dos habilidades en la tripulación, que eso sí te va a mejorar el rendimiento en batalla. En cambio, que tengas el At astra. Por más lindo que sea. Eh, que tengas este camo este, este, este, este O el que más te guste del mundo y del universo Son todos iguales, o sea, no, no te da ningún tipo de beneficio ¿Entendés? Más allá del camuflaje que otorga eh, En batalla Que es un 2% un 3% de acuerdo. Creo que es así eh, Y ya te digo, antes que gastarte En las personas en el adastra este Gastarte, por favor chicos, pensemos Usemos la cabeza Antes de gastarte, 50 fragmentos eh, Bueno, pero son universales Está bien cada cambia. Nacionales, nacionales. Los nacionales duelen más. Los universales son más sencillos de conseguir. Pero igual, eh, antes que tener 50... Eh, gastar 50 universales en el, el Atastra, prefiero gastar en el Manual Universal 60. Que te da 250.000 de experiencia para cada tripulante. Es un montón. En cambio, estos son... Pero es un consejo mío. Después cada uno de lo que quiera. Estilo 2D, coreano militar de invierno Bueno, acá más o menos le voy mostrando los estilos que tienen eh, Para que... Y quería, bueno, este es el primero, que es el At Astra Este es el mismo Este es el de la película, no me parece Hay una película Este está muy lindo, me gusta a ver. Mm, Me gusta Me gusta mucho este, te digo eh, Me gusta No me acuerdo, no me acuerdo dónde este camuflaje De qué evento era Ah, este era de Coso, Este era de, de Twitch, me parece, ¿no? Creo. No? Bueno, este es el Día de los Muertos, me acuerdo. Este era el de Evento de Tierra, Agua y Fuego, ¿no era ese? Estoy tirando, capaz, estoy tirando cualquier cosa. Estoy siendo una burrada. El de Offsprings, uh, ok. Eh, bueno, este, bueno, este es el del IS-3, me parece. No me acuerdo, no, no tengo idea. Estoy tirando fruta. Lo que menos tengo son camuflajes. Bueno, y eso, chicos. Ahí, si no me cuelgo comiendo los... Dale, este está bueno, ¿no? Me gusta. Tipo bastante hawaiano, ¿no? Con esas... Eh, con esas... Eh... Palmeras, ahí, yo qué sé. Bueno, eh, me colgué. Cuenta premium de World of Tanks. Un día de cuenta premium, 30 eh, fragmentos de planos universales. 2 por cuenta. 3 días de cuenta premium de World of Tanks, 70 fragmentos de planos universales. 1 por cuenta. 7 días de cuenta premium de World of Tanks, 140 fragmentos de planos universales. 1 por cuenta. Y déjenme abrir un paréntesis y decirles ya, eh, para cerrar el video, esto que me parece... que. Eh, vuelvo y repito como siempre. Esto es un, una opinión personal. Para mí, tienen que mejorar lo que es la cuenta Premium, The World of Tanks Yo la veo un poco... no te voy a decir obsoleta Pero... Que... Eh, tendrían que meterle algún poquito más de... De Power, no sé, en algo Capaz que, o que te dé un poquito más de... De, de, de, de bonificaciones, aunque sea un 5% más, un 3% más, algo como que... O sea, es necesaria la cuenta Premium, pero... La veo muy así como que... Está, se ha quedado un poquito, se ha quedado en el tiempo eh, piensen que la modificación que se hizo fue hace un tiempo, un rato ya, un tiempo. Y como que a veces, no te digo que es obsoleta porque tener cuenta premium te hace la diferencia. Pero, no sé, no sé. Entre cuenta premium y si no, tenés que pagar también lo que es el pase de batalla para poder... O sea, fíjate que si la cuenta premium, a veces no es lo que tal vez deberías ser, ¿no? Me parece, es una opinión, repito, personal y es, es, es puramente mía, ¿no? Pero... Creo que deberían hacerle un poquito un rework a, la, a lo que tiene que ver con la cuenta premium de World of Tanks, ¿no? Así que, bueno amigos, ya saben, intercambien planos para artículos de juego. O sea, para hacer un pequeño resumen de todo esto, puedes obtener eh, cuenta premium, puedes obtener estilos 2D y 3D. Eh, después puedes tener... Acá están los nombres, qué tonto, mira. A ver, sube muro de hielo. ¿Viste? Yo te dije el de, de agua, tierra, fuego y eso, hielo. Sí, sí, me acordé este. Safari Corazato. Para el proyecto. Mod 35. Modelo, este. No lo tengo este. Bueno. Tal vez. nada Pero por 50 fragmentos de Italia. Ni loco. Olvídate. Eh, me lo gasto en otra cosa. Bueno. Me, por ejemplo acá. ¿no? Nacionales. De Italia. 40 fragmentos. Fragmentos. Y tengo dos habilidades. Olvídate brother. Bueno. Chicuelos. Hasta acá. Eh, puedes obtener miembros de la tripulación. Entradas con una. O con dos habilidades. O incluso libros de la tripulación. Que te van a venir. Feten. Feten. Eh, para... Cuando tengas que eh, entrenar tripulación de tus carros de combate. Bueno amiguitos, hasta acá el video. No quiero, hacer, no quiero hacerlo más largo. Muchas gracias por todos, cuídense y nos veremos en el próximo video. Chau chau.